punto de vista personal, este tipo de iniciativas desarrolladas por Bilbao de Quincha nos han permitido desarrollar actividades en el campo de la innovación y el desarrollo empresarial eh, sin las que, con el apoyo de los, del programa de mentores, no nos hubiese sido posible eh, llevar a cabo. Este tipo de programas apoyan apoyo a pymes y a jóvenes emprendedores eh, creo que es realmente positivo dado que al menos a nosotros como mentis nos ha permitido eh, innovar, nos ha, nos ha permitido invertir en tecnología y tener el apoyo de mentores con una larga trayectoria profesional y con mucha experiencia en este ámbito por lo que al menos en nuestra experiencia personal ha sido una, una tremenda y una magnífica eh, oportunidad para poder desarrollar nuestra actividad eh, en pro de la excelencia y del manejo y el trato excelente a los pacientes.